Hola, este es un fe de Ratas por eh, la respuesta anterior que yo di a la persona que me preguntaba que cuándo pasaría el apocalipsis y yo le respondí de esta manera. Le dije que viendo cómo estaban las cosas con el volcán de La Palma, era muy posible que ese sea el apocalipsis. Pero vamos a corregir para dejar las cosas de modo empírico. Resulta que el día que se activó el volcán de la Palma, hubo una alineación con el Sol y con la Luna. O sea que la Tierra estaba entre medio de estos dos astros. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eh, hay una, una fórmula eh, matemática hecha por un físico llamado Constantin May, que él dice que las alineaciones Sol, Tierra y Luna activan los volcanes por una cuestión de que levantan el índice de neutrinos. Entonces, veamos esto de otra manera. Imagínate que el volcán está resonando en una baja frecuencia y como es baja frecuencia el calor que forma lo logra disipar de repente una alineación sol luna incrementa el flujo de neutrinos y esta baja frecuencia empieza a subir cuando la baja frecuencia cambia y los pulsos comienzan a interponerse uno encima del otro, el calor comienza a aumentar. Por lo tanto, no es símbolo de un apocalipsis el volcán de La Palma y sí es símbolo de una alineación tal como se produjo ese día. Entonces, lo que deberíamos tener en cuenta en este momento con respecto al volcán de La Palma es que podríamos pensar en que colocarle válvulas antisísmicas que disipen la energía de neutrinos, realmente lograríamos bajarle la frecuencia al volcán y con eso volvería a su actividad normal nula. Te mando un abrazo.